Que el Señor te bendiga y te guarde. Te muestre su santa faz y tenga misericordia de ti. Que vuelva a ti su rostro y te dé la paz. Que el Señor te bendiga. Señor mío, te pido por los enfermos, por los médicos, te pido por las familias, te pido por todas esas personas que no creen en ti. Ayúdales a encontrar el camino de la paz y de la esperanza. Muéstrales que la fe